Muy buenos días. Eh, en la ciudad de San Salvador nace o oh, tenemos un día con un clima maravilloso, con unas lluvias exquisitas. Eh, ha llegado el invierno a Centroamérica, sobre todo. Eh, bienvenido a este programa, Sapere de Ciencias Bíblicas, desde el Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico, les deseamos lo máximo. Nuestro propósito, como siempre lo he compartido, es poder contribuir a la educación sin pretender en ningún momento tener la última verdad en ninguno de los temas que eh, vamos abordando. Estaremos transmitiendo una serie de programas que tengan que ver con la Biblia hebrea, que tengan que ver eh, muy particularmente con la parte de la Biblia griega o lo que en el mundo cristiano se conoce como el Nuevo eh, Testamento. Y quiero comenzar con la producción literaria que como centro académico tenemos a través de nuestra editorial, que lleva nuestro mismo nombre, CADIF, ¿verdad? Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico. El punto es enfatizar, eh, animar a que se pueda seguir investigando temas que a veces creemos o damos por sentado que hemos heredado pero que nunca nos hemos tomado quizás el tiempo para poder indagar más en ello. El año pasado en el 2021 ¿verdad? Eh, dábamos inicio a nuestra editorial y publicábamos este libro que tiene por nombre Guardianes del texto de la Biblia Hebrea el nombre mismo, juntamente con el maestro Mario Antonio Laínez, eh, ya hemos hecho un par de programas eh, donde hablábamos acerca de la génesis de este libro, pero creo que muchas personas todavía no dimensionan a dónde nosotros queríamos llevar con esta investigación. Lamentablemente cuando hablamos de la Biblia hebrea, lo que se nos enseña en la iglesia, en los seminarios, aún en las universidades, es que la Biblia fue escrita por diferentes autores y que muchos de esos autores son los que tienen los nombres, los libros, eh, como Talba, ejemplo, Mateo, Lucas, Jeremías, etc. Otro elemento que muchas veces ha dañado mucho es una imagen distorsionada que se tiene de lo que son los escribas. La idea que existe, sobre todo en la mentalidad cristiana, Occidental, es aquella idea de un enemigo de Jesús. Se pone dentro de esa gama de enemigos o adversarios que en el ministerio obra de Jesús, que por cierto eso de ministerio y obra, es muy propio de los análisis o de los estudios del siglo XIX, en donde se reconstruía más una bibliografía del autor o una biografía del autor, y desde ahí se interpretaron los textos. Entonces, eh, hemos heredado una mala comprensión de lo que son los escribas. Y no quise ponerle del título directamente de los escribas, sino que detrás de eso, un poco rescatando el papel, el rol de ellos, hablábamos de los guardianes, porque a la larga ellos se convierten en esos guardianes, en esos protectores, de el texto de la Biblia hebrea. A veces creemos nosotros o damos por sentado a partir de aquel mito que creemos que la Biblia cayó del cielo. Y desde esas perspectivas hemos invisibilizado eh, a seres humanos que en realidad hicieron posible que nosotros hoy en el siglo XXI sigamos discutiendo un libro que con tantas traducciones y con tantas cosas, sin embargo, sigue estando eh, presente en la investigación académica, en las iglesias, en la religión, aún en el campo secular, sigue siendo un libro de mucha importancia. Eh, el año pasado también creamos un diplomado que se llamó la Biblia como memoria sagrada de un pueblo, otro tema que también considero de mayor importancia en el momento de formar o de aprender sobre la Biblia. En ese contexto, eh, comenzamos a investigar y a descubrir, verdad, por lo menos para nosotros, nuevas cosas. Nos dimos cuenta del papel y de la importancia que tenía eh, o tenían este grupo. Y comenzamos a conocer su cultura, su formación, su trayectoria, eh, vamos a decir así, eh, su trascendencia y su trabajo, que gracias a ellos, eh, pues nosotros contamos con los textos de la Biblia hebrea y griega, sin embargo yo ahora me refiero simplemente eh, a la Biblia hebrea, la parte que en el cristianismo se conoce como el Antiguo Testamento. Eso nos permitió y fuimos compilando material de mucha avanzada, en el mundo anglosajón, y lo repito porque en el castellano yo hice una, un estudio de la arte y, y es lamentable no encontrar trabajos. Sí, hay la mención y en uno de los libros pues yo hago mención de dos o tres trabajos que de manera somera o escueta hablan o mencionan eh, acerca de los escribas. Entonces eso nos lleva, juntamente con el maestro Mario, a definir la importancia de hablar de, de los escribas. Y pues le llamamos los guardianes del texto de la Biblia hebrea. Entonces quizás surgirán preguntas en ustedes, ¿cuál es la importancia de esto? Pues déjeme decirle que a partir de ahí eh, la interpretación que se tenga de la Biblia cambia. Porque muchas cosas que le hemos adjudicado a la Biblia, la Biblia pues eh, no, no son así. Nuestra invitación en un primer momento es viajar y tratar de comprender, y por lo menos eh, tratar de asimilar eh, cómo era en la antigüedad. El tema que quiero hablarles esta mañana es acerca de la escritura en el mundo antiguo. Porque muchas veces lo que nosotros acostumbramos a hacer es a interpolar los tiempos o hacer un anacronismo, ya les voy a explicar qué es el anacronismo, para que ustedes puedan comprender qué es lo que hemos hecho mal. Estos programas tienen el propósito educativo y, por supuesto, sujetos a la crítica, a nuevos aportes y, pues, vamos a estar retroalimentando las mismas críticas que puedan llegar o los aportes que se puedan tener. También estaremos transmitiendo en nuestro canal, invitarles para que también puedan eh, buscarlos en, en, en YouTube, en nuestro canal Sapere Aud de Ciencias Bíblicas. ¿Qué significa esto? Bueno, atrévete a pensar la ciencia bíblica o atrévete a conocer las ciencias bíblicas. Este campo de la ciencia bíblica es tan amplio y lamentablemente muchas veces este, no bien comprendido, ¿verdad? sobre todo eh, en los ámbitos donde no se trabaja de manera académica los textos. Y por eso muchas personas entran en conflicto y llegan a considerar que personas que nos dedicamos al estudio y a la indagación de la Biblia, eh, lo que queremos es desvirtuar o destruir ¿verdad? la fe, para nada. En lo personal parto desde mi fe para poder construir eh, este tipo de análisis. Pero, eh, como bien lo dice el término, la ciencia lleva a hacer un estudio profundo, serio, responsable, valiéndonos de las mejores herramientas a nivel mundial sobre el campo de las ciencias bíblicas. Y de eso pues estaremos hablando eh, en diferentes programas. Así que eh, la invitación esta mañana junto a un café, porque el clima acá está sabroso, en El Salvador, eh, es a que puedan escuchar un poco de cómo era la escritura en el mundo antiguo. Y que desde ahí usted pueda sacar sus conclusiones y pueda pues seguir investigando. Quiero animarle a que usted eh, inicie esa búsqueda o esa investigación. En nuestra introducción del libro, <coughs> bueno, eh, afirmamos también que es una introducción a la Biblia, pero muy diferente, porque acá partimos de eh, el rol y el papel de los escribas. Es un análisis comparativo de los escribas israelitas con los escribas eh, sumerios, con los escribas egipcios, eh, es decir, que abarcamos el, el cercano oriente próximo. Yo no estoy muy de acuerdo con aquellas ideas de muchos estudiosos de la Biblia, eh, que pertenecen pues, al cristianismo y que eh, consideran que la Biblia es una copia de escritos babilónicos, de escritos egipcios. Eh, pues Yo sí considero que Israel es parte de toda una cosmovisión y todo de un mundo que sí aprende de grandes civilizaciones y eso pues eh, es notorio, tampoco negar eso eh, sería eh, un error garrafal pero ellos lo adecúan a su experiencia y a su realidad y desde ahí construyen. Vamos a ir viendo cómo una cultura de la oralidad, como lo era en el caso del pueblo de Israel, eh, se convierte en una cultura que nos hereda un libro. Y cuando nos referimos al libro, pues vamos a ir entendiendo que lo que hacemos es un anacronismo. Permítame en primer lugar definirle lo que es un anacronismo o lo, o algo que es anacrónico, porque lo que hemos hecho muchas veces de la Biblia son esos anacronismos, verdad? El anacronismo se refiere a algo que no corresponde o parece no corresponder con la época a la que se hace referencia, es decir, que resulta incongruente respecto a la época en la cual se presenta. Se trata de elementos que por su condición o sus características son propios de su tiempo y son muy diferentes. Entonces, cuando yo me refiero que decir que los libros de la Biblia, por ejemplo, que nosotros lo ocupamos cotidianamente, ese es un anacronismo, porque no existía en la antigüedad tal idea de libro, cosa que voy a ir explicando en este programa. Y eso es importante y de vital importancia aún para la, para la interpretación, porque hemos heredado desde los Estados Unidos, y eso también tiene una explicación, y desde ahí nosotros... Hemos partido con aquellas ideas de adjudicarle autoría, que será el próximo programa, hablar de la autoría de libros, ya entendiendo de lo, de lo anacrónico, ¿verdad? en la antigüedad. No solo es importante hablar de la escritura en la antigüedad, sino también hablar de la autoría, cómo se le daba autoridad a los libros en la antigüedad. A veces lo damos por sentado y desde ahí afirmamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Bueno, tenemos una cantidad de malas enseñanzas que se han entronado en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, en nuestras escuelas dominical, en nuestros seminarios bíblicos, en nuestras escuelas de teología, en las universidades evangélicas, protestantes, católicas, ¿verdad? Donde se siguen enseñando muchas cosas que en realidad responden a la modernidad y no a los textos antiguos. Sin embargo, el centro es lo que nosotros le llamamos la Biblia. Entonces, comienzo aclarando en este programa a qué nos vamos a referir. Y ya pues, habiendo explicado lo que es un anacronismo, lo que pretendemos hacer es un anacronismo, entonces vamos a proseguir en, este, eh, en esta investigación. Pretendo presentarles algunos de los hallazgos que ustedes pueden encontrar pues con mayores detalles en este libro. Este libro que eh, ya estamos trabajando en su segunda edición tiene una información increíble y como es nuestro propósito no pretendemos dar respuestas por el contrario lo que pretendemos es eh, presentar verdad mayores preguntas para que eh, la persona curiosa o interesada en el aprendizaje pueda eh, indagar buscar con mayor eh, detalle. Entonces nos importó en esta investigación eh, indagar cómo eran los escribas en eh, ese mundo de los eruditos del Oriente Próximo, como ya lo he mencionado. Y nuestro énfasis recayó en la exploración de, de la cultura, para poder entender la elaboración de los textos de la Biblia hebrea. Esto es importante aclararlo. Nuestro interés no se enfocó en los, en los libros individuales, como muchas veces también nos ha enseñado. Y hasta el día de hoy, a partir de este desconocimiento cultural, siempre lo hacemos de esa manera. Aún hay grandes biblistas que todavía se enfocan desde esta perspectiva y con el respeto, pero yo creo que la invitación es a la indagación y a la crítica de esto. Por eso decía, es una introducción a la Biblia, pero de una manera muy distinta, centrada en la cultura y centrada en eh, el rol, en el papel protagónico de los escribas, porque ellos se vuelven los guardianes de este texto. Lamentablemente, y ustedes lo pueden hacer, en el mundo castellano no existen estudios sobre esta temática. Es muy breve y muy escueto en lo que se pueda mencionar. Entonces, nuestro objetivo fue, cuando comenzamos a, a elaborar el libro, eh, en cómo era el entorno de los escribas. Eso me llevó a mí, conforme iba compilando mayor información, a escribir un tercer libro, juntamente con el maestro Mario, sobre el taller. ¿Por qué? Porque para mí el taller se volvía el hábitat de los escribas. Y todo eso era, digamos, hasta cierto punto elementos que ayudaron eh, a poder comprender cuál era ese trabajo minucioso especialista. También cómo de generación en generación se transmitían esas tradiciones y también los textos que con el tiempo pues, fue, fueron dándole forma a lo que llegamos a conocer nosotros como los libros de la Biblia. Eso llevó un proceso. Nosotros creemos que como ahora fácilmente vamos a una librería, eh, aún dentro de las mismas iglesias, ahora se tienen librerías, compramos la Biblia, nos cuesta 4, 5 dólares, 10 dólares. Si es de estudio, pues nos puede costar 30, 40 dólares. Creemos que de esa manera es, eh, era en la antigüedad, ¿no? Por eso ellos se, se volvían unos custodios. Y vamos a ver ya más adelante cuáles eran unos de los roles que, con los que ellos pues contaban. Un gran, un gran erudito eh, inició uno de sus, de sus grandes libros, eh, recomendadísimos, por cierto, para poder eh, indagar, con una pregunta que parece antigua o sencilla para algunos, pero en realidad sigue siendo muy actual y muy profunda. Richard Elliot Friedman se pregunta en uno de sus libros, ¿quién escribió la Biblia? Yo le, hallado, yo le añado hebrea y siempre lo aclaro y me gusta y adopté ese término a partir de Gregorio del Olmo Letter, verdad de ese erudito, ese biblista catalán, que dice que la Biblia hebrea incluye lo que se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces aclaro eso también porque eso, a eso me refiero cuando hablo de Biblia hebrea. Entonces, ¿quién escribió la Biblia? Dice Richard Elliot, ¿verdad? Y comienza pues a eh, darse cuenta que no es fácil dar una respuesta. Seríamos muy irresponsables a tratar de dar una respuesta de manera simple y sencilla. Y nos invita, pues, en sus libros a seguir indagando ese rol, ese papel eh, de quienes la escriben. Entonces nosotros de la misma manera iniciamos con esta pregunta, tratando de respondernos esta pregunta, y pues vamos cayendo en cuenta que los que escriben, solo podemos hablar de escribas, porque nos daremos cuenta que ellos nunca dejaron su nombre. Fueron anónimos, estuvieron en el anonimato y desde el anonimato, pues, este, ellos nos dejaron este hermoso legado. Nosotros podemos ver que esta pregunta desde de otras maneras se ha venido realizando desde la antigüedad. ¿Quién la escribió? Y mucha gente, pues, a veces de manera simple, eh, y rápida, porque así hemos heredado y estamos acostumbrados a responder desde lo que ya sabemos y damos por sentado, dice, la escribió Pablo, la escribió Juan, la escribió eh, Moisés, la escribió David, pero cuando vemos estudios serios desde el campo de la ciencia bíblica nos damos cuenta que no fue así y que eso fue una elaboración minuciosa, detallada, intertextual, ¿verdad? Con propósitos pragmalingüísticos concretos, de comunicación, de transmitir mensajes. Por supuesto, desde una memoria, desde la fe, desde la vivencia, desde el campo religioso, eso lo tengo que sostener. Eso le da interés, ¿verdad? Representa la memoria de un pueblo, representa las vivencias con esa divinidad, eh, te representa también la mutación o la transformación a través del tiempo de un pueblo. Cómo fueron mutando las ideas religiosas, cómo fueron cambiando, cómo se fueron institucionalizando rituales eh, y muchas cosas más que las damos por sentado y damos respuestas someras. Y como digo, pues eh, eso es permitido en el campo de las personas que no se dedican a esto, pero es lamentable de aquellas personas que sí se dedican eh, y consideran, verdad, o se consideran estudiosos de este libro tan maravilloso, que todavía sigan sosteniendo postulados ya caducos en el campo de las investigaciones bíblicas. Entonces nosotros podríamos ver que esta era la cultura de los escribas, una cultura de la élite alfabetizada. Los escribas que fabricaron la Biblia eran escritores profesionales afiliados al Templo de Jerusalén. Nos vamos a dar cuenta también más adelante en este programa, que la mayoría de la población era analfabeta y que el mensaje era recibido por estos maestros. Esa era una de sus funciones, era uno de los propósitos que tenían los escribas. Y eso nos suena paradójico en un campo oral. También hay que decir que eh, tanto en el mundo sumerio, babilónico, egipcio, israelita, era una cultura de la oralidad. La escritura pertenecía a una élite alfabetizada. Clave para entender esto. De ahí podemos decir que los escribas escribían para los escribas. Y por eso encontramos una serie de correcciones textuales, como diríamos. Encontramos a lo que nosotros podríamos llamarle en la modernidad haciendo anacronismo, pie de páginas que en la antigüedad tenían nombre bien concreto que poco a poco vamos a ir dando a conocer. Todo esto está en nuestro libro. Si usted ya adquirió el libro, porque sé que mucha gente ya adquirió el libro, pero tal vez no ha abierto, no ha indagado, lo invito para que usted encuentre esta riqueza de la que yo le estoy hablando. Esto es producto de las investigaciones que realizamos durante el año 2021. Entonces, es importante aclarar esto. Los escribas escriben para los escribas. A nosotros se nos enseña que la Biblia fue escrita para nosotros hoy. Error garrafal. Ese es exactamente querer darle un sentido contrario al propósito por el que fue diseñado. Entonces, surgirían preguntas. Bueno, pero ¿y entonces? ¿No es para nosotros hoy? ¿Y por qué la leemos? ¿Y por qué desde ahí construimos? Bueno, porque es la muestra de la fe, de la vivencia de un pueblo que nos puede servir en cualquier generación. No importa. Esa es la riqueza. Esa es la riqueza que heredamos, esa fe de hombres, de mujeres, ¿verdad? Que en medio de circunstancias difíciles, de persecuciones, de momentos complejos, construyeron y analizaron su fe. Pero quitémonos esas ideas románticas que se tienen que este, la Biblia fue escrito para el hombre del siglo 21, por favor, ese desconocer en realidad los propósitos le hemos adjudicado, repito y lo vengo diciendo desde el inicio de esta transmisión, cosas al libro que el libro en ningún momento afirma ni pretende, entonces eso también es claro. Eh, si usted se encuentra con ideas contrarias a las que le han enseñado, bienvenido y mi invitación es a que las investigue. No se crea lo que le enseña el cura en la, en la misa. No se crea lo que le enseña el pastor en el púlpito. ¿Por qué? Porque él también es ser humano y lo que él llega a conocer lo puede llegar a conocer usted. Por eso es que la invitación es a la investigación, no a que nosotros nos traguemos ¿verdad? Eh, sin indagar las escrituras. Por eso la invitación es escudriñar las escrituras. En ellas está la vida eterna. ¿eh? No es lo que dicen eh, las autoridades religiosas, no, para nada. Ellos, si bien hacen su trabajo, van a indagar y van a tratar de transmitir de una mejor manera el mensaje que está en estos textos, tratando de contextualizar, que esa es otra cosa, ¿verdad? Textos antiguos, escritos por escribas para los escribas, transmitidos de manera oral para el pueblo, porque ellos no sabían leer la alfabetización era mínima en aquel, en aquel mundo antiguo, cosa que a veces la pasamos por alto y damos por sentado que ellos, luego si hablamos del costo de lo que era tener un rollo, el costo de eh, que era eh, transcribir, o sea, todo eso solamente lo podían tener eh, gente con mucha plata y gente pues que en algún momento tenía acceso o tenía sus escribas particulares, de lo cual estaremos hablando eh, más adelante. Ven que este campo es muy nuevo, porque siempre en las introducciones generales a la Biblia se dan por sentado, hasta nos, nos ponen un glosario, un vocabulario y nos dan por sentado muchas cosas que cuando las revisamos de manera más académica nos damos cuenta que no fue así. Esa es mi invitación. Mi invitación es a desafiarlo. Mi invitación es que usted se sienta confrontado, se sienta eh, y puede escribirnos en, nuestro, en nuestra FAMPE, eh, puede escribirnos a nuestro correo, puede seguirnos en nuestro canal de YouTube que estamos también aperturando y podemos debatir, por supuesto pero debatamos contra ideas, con investigaciones que se hagan realizadas, que contradigan quizás la investigación que nosotros hemos eh, hecho, en ningún momento como lo dije al principio, pretendemos que esto sea la última verdad, no creo en eso Creo que podríamos ir construyendo el conocimiento a partir de las investigaciones de otro, de, de contraponer ideas, de eso se trata. ¿Y por qué es importante? Bueno, es importante porque una de las cosas que se hacen con la Biblia es manipular a las personas. Por eso es importante la comprensión. ¿eh? Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, este año, 2022, lo hemos dedicado como centro a un diplomado, hemos publicado nuestro libro y el Apocalipsis es uno de los libros que ha servido como instrumento de terror, ha servido como un eh, para meter miedo, aún desde niño, ¿eh? ha servido para muchas cosas, culpa del libro, no, culpa de la ignorancia al libro. Y muchas veces la ignorancia es porque nunca eh, nos hemos eh, dispuesto a indagar, a investigar pero hay otra ignorancia que también ya tiene un propósito. Eh, eh, lo pa pasa con muchos líderes, pasa con muchas personas que estudian, pero pre prefieren seguir enseñando lo mismo para no perder el negocio, su feligresía eh, y eso es lo que sucede. Pero vemos gente confundida. Eh, hoy en día que podemos entender, eh, encender eh, una diversidad de canales con predicadores, con con exposiciones de la Biblia, tanto católica, evangélica, de cualquier otra religión, lo que lo que ha suscitado es mayor preguntas en la gente. Entonces la gente escucha un predicador, escucha otro y, y se queda confundida. Yo podría decir por la experiencia que me encuentro con una sociedad eh, religiosa muy confundida, que no sabe lo que cree en los últimos quizás 30 años ha crecido el movimiento religioso, hablo del campo evangélico, por ejemplo, pero al mismo tiempo también ha crecido la ignorancia de la Biblia hebrea. Y por eso es la invitación, ese es el trabajo. Podríamos dedicarnos a otra cosa, pero hemos recibido un llamado de poder formar y de poder educar. Entonces, aclaro eh, eh, todo esto porque algunos podrían decir, pero eso no edifica, pero eso no sé qué. ese es lo típico que nos han enseñado para no pensar. Por eso este programa se llama Atrévete a pensar. Atrévete a saber. Si tú estás cómodo en tu dogmatismo, en tu fundamentalismo, que no tiene base, porque nunca has leído la Biblia, simplemente lo que crees, lo crees porque has escuchado 50 sermones en el año o 365, porque hay gente que es fanática de escuchar, pero nunca comprende a fondo este libro maravilloso Entonces ese es nuestro, nuestro, nuestro principal objetivo, ¿verdad? Y lo recalco, los escribas escriben para los escribas, en una cultura de la oralidad. El texto de la Biblia hebrea no forma parte de la cultura popular, algo que he venido recalcando. La Biblia nació y se estudió en el taller de los escribas del templo. En su esencia fundamental era un libro del clero. Otra cosa importante aclarar, es decir, que si era para la élite, los que tenían el poder del conocimiento era el clero. Lo que llegó a ser, por ejemplo, durante toda la Edad Media con la Iglesia Católica y que luego en el relevo los reformados hicieron lo mismo. Hoy en el siglo XXI todavía parece que es el clero el que tiene que interpretar la Biblia y la gente pues solo se tiene que tragar las enseñanzas que se dan. No, estamos viviendo en tiempos en donde cada persona puede agarrar este libro y comenzar a investigar. Ah, pero muchas veces la prohibición al estudio de este libro viene porque la gente, bien de Humberto Eco, verdad, la novela de eh, Nombre de la Rosa, ¿eh? que se le pone veneno a las páginas para que la gente no la abra, y se encuentre con un conocimiento que le traiga luz y que deje de ser manipulada. Entonces, algo que yo hago énfasis desde mi pastoral, porque es para algunos que considera que quizás yo no ejerzo la pastoral, déjeme decirle que sí, ¿verdad? De una manera muy diferente a lo que las instituciones establecen, pero si algo que yo enseño en mi pastoral es exactamente a que cada quien descubra, por supuesto, valiéndose de las herramientas necesarias para poder hacer un acercamiento a textos antiguos con sabiduría humana maravillosa entonces es, es importante todo esto porque si el poder del conocimiento lo tiene el clero desde ahí eh, manipula o también déjeme decirle y hay personas correctas, sacerdotes pastores, líderes religiosos, rabinos, etcétera que sí orientan correctamente con el objetivo que las personas vivan una espiritualidad de libertad ¿verdad? y de bendición para la vida. Y eso es maravilloso. Y eso se logra ver en las personas cuando usted habla con ella No le hablan de un libro como, eh, como que fueran cadenas opresoras, sino que le hablan de un libro que les ha enseñado a disfrutar y a vivir la fe, la espiritualidad de una manera maravillosa en tiempos de crisis, en momentos difíciles. Y por eso es importante esto. Los escribas que vamos a estudiar eran eruditos y maestros. Y ahora les voy a aclarar algunas de las funciones que tenían estos personajes. Escribía, claro, diría usted, porque eran escribas, por supuesto. Ellos eran los encargados, los especialistas en escribir y transcribir, ¿verdad? Que era otra de las funciones, los textos, las palabras, el cuidado, ¿verdad? De cada uno de los símbolos de. de de los, de los textos que iban eh, escribiendo, editaban también, también copiaban ¿verdad? manuscritos de manuscritos trataban de conservarlo eh, y también ellos iban poniendo como les dije al principio eh, algunas notas al pie de página diríamos así ¿verdad? que no es nada como en la modernidad, era muy distinto y tiene su nombre por supuesto y daban lecturas públicas ¿verdad? Que era lo que encontramos en el libro de Esdras, por ejemplo, cuando encuentran eh, el rollo, uno de los rollos de la Torah, eh, y pues Esdras expone, porque el pueblo no sabía leer y no comprendía del todo. ¿eh? Entonces viene una de las funciones de los escribas, ese es un ejemplo. Luego podríamos encontrar una cantidad de ejemplos. ¿eh? Y también interpretaban los textos. Ellos eran los encargados de todo eso, claro. Esto más adelante va cambiando y va tomando eh, otros matices. Ya para la época del Nuevo Testamento nos encontramos con otra variantes. Ya también el encuentro con el, eh, el mundo griego, el mundo romano, hace que también se modifiquen algunos aspectos de los escribas, pero no se pierde, llamémosle así, el rol y la importancia de ellos en los textos, aún del Nuevo Testamento. La investigación actual eh, que yo estoy realizando tiene que ver exactamente con los escribas del Apocalipsis y del Nuevo Testamento. Y nos damos cuenta, pues, de, de muchas cosas importantes e interesantes. La historia de la elaboración de la Biblia es la historia de los escribas detrás de la Biblia. La Biblia no es la única colección de escritos del Antiguo Oriente eso es importante también decirlo y por eso pues eh, la comparación y veo yo la importancia que muchos le dan a, a los escritos eh, sumerios, ¿verdad? Eh, y pues es importante y vemos la similitud eh, cosmológica, ¿verdad? Que, que Y la influencia que recibe el pueblo de Israel, pero como ya he dicho, por lo menos en lo personal, no creo que sea una copia, sino más creo que es parte de un entorno del cual pues aprenden y modifican y por supuesto también eh, acuñen para su eh, propósito en particular. Oriente se creó en un mundo en el que no había ni libros ni autores en el sentido moderno de esos términos. En lugar de libros existía la corriente de la tradición y en lugar de autores habían escribas. Así era en la antigüedad. Por eso la invitación y el tema de esta, de esta eh, charla es la escritura en el mundo antiguo. Y me he centrado antiguo muy en particular geográficamente en eso que se conoce como el Oriente Próximo, ¿verdad? Medio Oriente Próximo. Y el, en nuestro libro el, la, el análisis comparativo es entre eh, el mundo babilónico, sumerio, egipcio e israelita. Son tres ejemplos que utilizamos para darnos cuenta, verdad, de cómo eran los escribas, cómo era la escritura en la antigüedad. Nuestra investigación eh, en este libro que ya les he mencionado eh, hace una trayectoria. Lo tratamos de poner en dos en dos fases, verdad. Un reconocimiento del papel de la escritura y la autoría en la antigüedad. Eso lo vemos en la primera fase. También exploramos la función de los textos escritos en ese mundo antiguo, próximo, más concretamente en Israel, por supuesto, porque es nuestro objetivo principal de estudio. Habían, no existían libros. ¿Qué había entonces? Preguntaría usted. Bueno, habían documentos. Habían recopilaciones literarias, fragmentos, lo que yo le llamo fragmentos literarios, mitos que pertenecían a toda una cosmovisión eh, y a una a un entorno más amplio que más eh, eh, encontramos colecciones de oraciones prescripciones rituales crónicas y cosas por el estilo pero no habían libros ni comercio de libros ni un público lector de peso eso es interesante repito nuevamente desde nuestra modernidad desde nuestra realidad nosotros vamos a los textos de la biblia y trasladamos nuestra cultura y creemos que así era. Y déjeme decirle que aún en nuestra América Latina todavía hay lugares en donde muchas personas no saben leer y no saben escribir, escribir en pleno siglo XXI, en pleno año 2022. Imagínese y trasládese a esos años. ¿Eh? Sin embargo, sí existía una élite y por supuesto que a algo que ellos le fueron apostando con el tiempo fue a la educación hasta el día de hoy es una cultura y una religión de la intelectualidad y eso es bien importante y rico que no daría que en el cristianismo se volviera porque porque en mis hallazgos también de la investigación de los movimientos religiosos protestantes y evangélicos me encuentro que hubieron o hubo una generación de gente intelectual formadora que hicieron historia pero lo que encontramos hoy es muy lamentable lo que está sucediendo y creo que que es el tiempo de apostarle nuevamente a estas cosas, rescatar eh, estos, estos elementos importantes. Eh, los textos escritos eran competencia de los profesionales. Si la literatura llegaba a un público más amplio, lo hacía a través de la interpretación oral. ¿verdad? Recuerde, una cultura de la oralidad se transmitía de forma oral. Aún cuando vemos en el Nuevo Testamento, algunos, no todos, algunos eruditos llegan a considerar que el primer evangelio, que en el caso dicen que es Marcos, eh, para que se escribiese pasaron aproximadamente entre 30 a 40 años para que se pusiese por escrito. Esa es una muestra. Eso, repito, es una hipótesis. ¿Verdad? No podemos a ciencia cierta afirmarlo, pero creo que es lo más importante. Seguro, lo más probable, ¿eh? lo mismo sucedía para que estos textos dentro de todo ese material amplio que existía, simplemente mentes geniales con capacidad para hacerlo, hacían las intertextualidades y construían nuevos textos con un propósito bien en particular. Y si agarramos cualquiera de los libros de la Biblia hebrea de manera minuciosa, sin entrar en el hebreo, sin profundizar en su idioma, Viéndolo desde el castellano, que es donde la mayoría de nosotros podríamos o aprendimos a conocer la Biblia, eh, nos daremos cuenta que hay ciertas cosas que no les pertenecen a una sola pluma. Hay ciertas cosas que nos muestran que no pudo haber sido. Claro, eh, desde ahí, pues, para poder mantener un dogma o una creencia, se elaboraron una serie de cosas para tratar de dar explicación a ciertas evidencias eh, internas eh, a los textos, porque existen dos, ¿verdad? Las evidencias externas y las evidencias internas al texto cuando nosotros hacemos un estudio. Los textos escritos eran competencia de los profesionales, se los repito. La Biblia era un depósito de tradición, ¿verdad? Acumulada a lo largo del tiempo. También era una de las funciones de ellos, lograr compilar todas esas tradiciones diversas cosa que encontramos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la diversidad. James Dunn, en un libro que lamentablemente no se tradujo al castellano, pero en inglés él habla de la diversidad y de la pluralidad del de cristianismo. Porque nosotros cre crecimos también con aquel mito, si éramos líderes de una iglesia o pastores, o aún, ¿verdad?, los que eran sacerdotes, de creer de que teníamos que ser como la iglesia del el Nuevo Testamento y muy particularmente de la Iglesia del Libro de los Hechos, dando por sentado que era una sola forma de ser iglesia. Esa es, es la ignorancia que heredamos, ¿verdad? Dándonos cuenta de la pluralidad y de la riqueza de comunidades de fe que el Nuevo Testamento nos modela. De la misma manera, en el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con una diversidad de tradiciones maravillosas ¿eh? que nos muestran esa riqueza y esa habilidad de los escribas para compilarla y lograr eh, tejerlas y transmitirlas en escritos que hoy tenemos. ¿verdad? Así que, eh, claro, cada libro tendrá una explicación y, y podríamos situarnos en, en, en, en todo eso. La noción moderna de autoría tampoco es adecuada para describir la realidad de la creación literaria en la antigüedad. Los libros tienen autores pero los escritores de los textos del Antiguo Oriente Próximo son por lo general anónimos. Dato importante. ¿verdad? Porque nosotros creemos que porque se llama, dice el Evangelio, eh, y claro, ya en, en, en el mundo religioso ya le pone de San Juan, ¿verdad? Creemos que fue Juan. O en Apocalipsis porque decimos Juan, y se ha dado por sentado que escribió Juan, el mismo, el apóstol, ¿no? Y esas tradiciones que todavía muchos eruditos mantienen cuando la evidencia interna del griego y del texto muestran lo contrario. Sin embargo, eh, tampoco solo existía un Juan. Existían muchos Juanes. Eh, era, era un nombre de los más comunes, quizás. Eh, pero ese es otro tema. Lo que quiero hacerle ver es que la mayoría, o por no decir todos, los escritos estaban en el anonimato. Por eso es que eh, estaban a la sombra. De ellos no sabemos, de ellos conocemos su trabajo y su amplia experiencia y su capacidades, pero no sabemos quiénes eran porque eh, por eso pasaron desapercibidos no tenemos nombres, podríamos tener dos o tres en toda la Biblia de escribas muy, muy en concreto, uno de ellos es Esdra pero de allí son muy pocos sin embargo nos damos cuenta que sí existió un gran gremio que en el tomo 3 del taller hablamos más de eso, sus herramientas en lo que era el taller, eh, lo que era su disciplina, no eran cualquiera, era gente dedicada, consagrada a esto. Eh, este hecho no tiene por qué implicar que no hubiesen autores, mire qué interesante la aclaración, sino simplemente que los que escribieron los textos no eran autores en nuestro sentido de la palabra. Los autores de la antigüedad eran artesanos, más que artistas. Nuestra preocupación por la originalidad les era ajena a ellos y tampoco les importaba la propiedad intelectual, no es como hoy en día. Y lo que da más risa hoy en día es que mucha gente hace pasar sus trabajos de investigación como que fueran de ellos y como que a ellos se les vino la revelación cuando en realidad nosotros somos producto de... Otros, ¿verdad? Construimos o como diría aquel en la ilustración, ¿verdad? Eh, nosotros cabalgamos a hombros de gigantes y somos producto de esas personas que nos han antecedido en muchas cosas y en muchas investigaciones. Y hay que ser también, ¿verdad? Uno muy, eh, como dicen, eh, íntegro en decir que uno ha bebido y es producto de otro. Eh, da risa y eh, que aún en las universidades, personajes, que se hacen pasar como grandes investigadores y que ellos se han inventado, ¿verdad? La fórmula eh, o el material. Y Cuando uno, pues eh, investigando, se encuentra de dónde se han tomado eh, dichas investigaciones. No, a ellos no, en el mundo antiguo, a los escribas, eso no venía con ellos. Por el contrario, ellos reconocían el trabajo y la labor que otros realizaban para, para poder ellos tener en el presente que ellos estaban viviendo y construyendo su escrito. Eh, la literatura, las tradiciones que tenían. Y esto lo aclaro y de manera sarcástica ¿por qué no decirlo? Eh, por lo que se vive eh, hoy en día. Eh, uno no deja de, de, de, de, de ver ¿verdad? una serie de cosas eh, que, que dan risa en realidad, eh, que se hacen pasar como las últimas investigaciones. Y nos lleva a nosotros, por supuesto, a reconocer y a evaluar ¿Cuál era ese rol? Nuestra preocupación por la originalidad era ajena, lo repito, y tampoco les importaba la propiedad intelectual. Lo que admiraban ellos era la habilidad que tenían los, los escribas, la maestría técnica con la que escribía. Mire, el Salmo 119 es un ejemplo de que no lo pudo haber construido cualquiera, eran los escribas. No sabemos, en el momento no podría decirle quien lo termina de elaborar, pero es un acróstico espectacular de las letras hebreas eh, que se ven aún en las malas traducciones del castellano. Se logra ver todavía esa pluma magistral del Salmo 119 dedicado a la Torá, verdad? Eh, y sin embargo, eh, yo no creo que fue cualquiera el que lo escribió. Fue este tipo de gente, gente que tenía una técnica impresionante, gente que manejaba eh, Las formas literarias de escribir eh, en diferentes periodos, porque también podemos ver en toda la Biblia hebrea diferentes momentos. Y libros como tal, ya lo voy a mencionar más adelante, que podríamos decir libro judío, es hasta la época helénica, es decir, el, el, el encuentro con la cultura griega es cuando los judíos comienzan eh, a lo que nosotros podríamos llamarle eh, libro. Los textos que producían eran. A menudo coproducciones, si no por un, un colectivo de, de escribas, si por medio de una serie de redacciones de escribas. Eso también es importante. Por tanto, la mayoría de, de los casos, la búsqueda de un autor individual carece de sentido en la antigüedad. La elaboración de la Biblia hebrea se debe a la clase de los escribas y no a un número limitado de individuos. No debemos buscar autores, sino tratar de penetrar en la mentalidad de la élite de los escribas. Estas investigaciones también tienen sus contraposiciones y eso es, es lindo, ¿verdad? Pero en lo personal, eh, juntamente con el maestro Mario, adoptamos más esta posición y por supuesto pues que alguien más puede dar otro punto de vista y eso haría rico un debate investigativo. La segunda fase de nuestra investigación giró. Eh, en los registros escritos, ¿verdad?, que son producto de los escribas. Eso en el tomo 2 lo dejamos plasmado, sobre todo agarramos como paradigma el libro de Deuteronomio y el libro de Jeremía, y sigo ocupando el libro porque ya expliqué lo anacrónico al referirnos a los libros. Entonces, eh, y ahí hacemos una indagación que también metodológicamente lo explico en el tomo 3 del taller, donde hablo de eh, las dos ventanas de abordaje de los textos, lo sincrónico y lo diacrónico, eh, para poder, pues por supuesto, desde, desde, un, desde unas investigaciones modernas, ir a textos antiguos. Creo que las ciencias también han aportado demasiado para poder viajar nosotros respetando eh, la pertinencia y la pertenencia de estos eh, escritos en el contexto al cual pertenecen, sin imponerles nuestra cultura y valernos desde, desde el presente, por supuesto, como lo he eh, aclarado. Entonces, nosotros indagamos, ¿verdad?, el entorno y su modo de producción de texto en la segunda fase del libro. Todo eso lo encuentra en este libro. Acá usted puede indagar, es un libro que ya les voy a mencionar al final del programa de cuántos capítulos y cómo podemos seguir conversando y debatiendo dichas ideas conectar a los escribas responsables de la Biblia con el templo indica una especialización dentro del sacerdote centrada en la escritura y en la erudición. es decir que en algún momento el templo se vuelve el lugar de refugio y el lugar de operación de, de algunos escribas y a partir de ahí por eso es que muchos textos tienen una función muy sacerdotal muy clérica Verdad, y por supuesto, ahí hay que estudiarlos y ver con otros escribas que no pertenecían a este eh, espacio eh, del templo, no? Y por eso todo eso lo podemos seguir indagando y podemos seguir eh, investigando. Los escribas judíos se convirtieron en los eruditos de la nación y en los guardianes de su patrimonio literario. Así le llamo yo a la Biblia hebrea, patrimonio literario del pueblo de Israel. Y ya si usted se quiere adjudicar, sí, pero es que Dios la escribió para la humanidad. Bueno, esa ya es una cuestión de fe, desde de su creencia. Pero la realidad nos muestra que esto pertenece a un pueblo. Y a mí me gusta ser responsable con eso. No por eso yo he adoptado verdad el amor por ese libro. Un libro que yo siempre digo bromeando, fue lo primero que vi al abrir los ojos cuando mi madre me parió. Eh, un libro. <ríe> este, y esa era la Biblia crecí en un mundo religioso y me enseñaron a amar y a respetar desde la concepción que mis padres tenían de, de, de la fe que practicaba y desde ahí pues me enseñaron a valorar ese libro con mis años de estudio y con mis años y mi valoración de tal libro eh, fui dándole el sentido pues que ahora tengo en ningún momento he dejado de amar eh, ese legado de mis padres y el amor por esta escritura pero la veo desde otra eh, dimensión y desde otra comprensión, que eso es lo lindo de la vida. Eh, entonces podríamos ir concluyendo que la Biblia hebrea, tal como la conocemos, es el resultado de una serie de intervenciones de los escribas. No se han conservado las etapas textuales anteriores, con algunas excepciones conocidas, principalmente en los descubrimientos de 1947 en las cuevas de Qumran, ¿Verdad? Cosa de que también despertó eh, y cambió el, el, el, el, las ciencias bíblicas y le dio un replanteamiento que yo creo que el que vive en ese mundo pues continuamente está descubriendo. Es impresionante la producción en los últimos 10 años que se ha dado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel, en Alemania sobre eh, eh, estos descubrimientos en los últimos 10 años. Votando muchas investigaciones y otras que se vuelven por supuesto, eh, vamos a decir, aunque son producciones antiguas, siguen siendo clásicos de, de estas investigaciones. Las técnicas editoriales como la expansión, la confusión, la sustitución, la re, reanudación y la armonización se ilustran en los textos mesopotámicos. Por eso es que yo lo que hago es comparar algunos textos mesopotámicos con los textos israelitas y la similitud es impre. En otros programas yo estaré haciendo, bueno, haré un programa muy, muy especial sobre para rescatar a los grandes investigadores de, de estas temáticas, para ser fieles y para poder reconocer eh, de dónde, verdad, yo he recibido la influencia de estas investigaciones eh, y nos daremos cuenta de cómo estos, estos personajes, hombres y mujeres que, que son eruditos, verdad, judías, judíos. Eh, alemanes, eh, norteamericanos ¿verdad? canadienses, estadounidenses que, que, que le han dedicado su vida que bueno ese es otro tema ¿verdad? ¿por qué se produce tan buen estudio en esas latitudes? ese es otro tema y por qué en América Latina simplemente seguimos repitiendo, repitiendo lo mismo y lamentablemente repetimos todavía enseñanzas de los años 80 caducas eh, y lamentablemente eh, muy centradas en sus iglesias eh, locales o, o, o, o denominaciones en particulares. Entonces, quiero terminar eh, leyéndoles literalmente la conclusión que hago yo sobre la escritura en la antigüedad, muy en particular de la Biblia hebrea eh, del pueblo de Israel. Eh, el impacto de la Biblia hebrea en la historia de la civilización occidental es un triunfo de la cultura de los escribas. Hemos hablado de los escribas porque nuestro libro, el eje principal, son los escribas. Es el eje transversal de todos nuestros tres libros y aún hay un cuarto donde estaremos hablando de las ideologías, cómo construyen teología a través de ideologías muy concretas, ¿verdad? Y vamos a profundizar más, llamémosle así, en el campo de, de, de, de esas experiencias que ellos van teniendo. Concluyo y leo literalmente este párrafo. La Biblia es un libro excepcional no por las mentes excepcionales que la escribieron, sino por la forma excepcional en que surgió. Al ser un producto del taller de los escribas, la Biblia debe su existencia a generaciones de escribas, cada una de las cuales continúa el trabajo de las anteriores. Este estudio se dedica a investigar el universo de esos escribas, su papel, su estatus social y su formación, las artes de su oficio, su forma de pensar, en resumen, la cultura de los escribas. Mientras que los escribas individuales se hicieron invisibles en los textos que escribieron, la Biblia hebrea es a la vez testigo y monumento de su trabajo colectivo. Ese es nuestro propósito cuando investigamos, escribimos, publicamos. Nuestra editorial Cádiz todavía tenemos, creo que del primer tomo, dos o tres ejemplares. Se ha agotado el tiraje del primer tomo. Estamos pensando en una segunda revisión, por supuesto, con actualización de los últimos. Eh, como centro eh, académico no le haríamos honor si no investigamos. Nosotros investigamos todos los días de la semana, aunque usted no lo crea. ¿eh? Esa es nuestra labor, ese es en nuestro campo. En otros tiempos me he dedicado a dirigir escuela, a dar cátedra. Ahora me he dedicado a la investigación y a la publicación de libros. Entonces le dedico toda mi vida a esto, ¿verdad? Eh, y pues con mucho. Entonces no me puedo quedar con lo que investigué hace un año porque muchos datos los he podido replantear y otros los sigo manteniendo y los sigo reafirmando. Y usted podría decir, y aparte de su libro, ¿qué otros libros podría recomendarme para poder indagar ese mundo de los escribas? Pues yo le podría mencionar quizás dos libros que sentí una satisfacción al adquirirlos después de haber escrito estos y darme cuenta qué tan cercanos estábamos. El de Karen Armstrong, por ejemplo, sobre las escrituras sagradas, en donde hace su especialidad de las religiones comparadas, eh, ella habla de, de, de, de esos escritos sagrados de todas las religiones y, y, y, y es maravilloso. Le dedica, por supuesto, su espacio a la Biblia hebrea. También eh, el libro sobre un libro que salió también el año pasado que trata de Vallejo, verdad? En una española eh, Irene Vallejo y nos habla también del de libro eh, en la antigüedad. Así que si usted quiere adquirirlo, usted puede buscarlo allí en, en, en el Internet y o si no, pues asistir a una librería. Si usted ahí donde, donde está, tiene buena librería, disfrute de, de eso. En El Salvador, lamentablemente carecemos de librerías eh, de ese nivel. ¿verdad? Cuando uno va o viaja a otros países, se queda maravillado de esas librerías impresionantes y lo que uno dice, lástima que no traje mucho dinero, pero en nuestro país es, es muy poco lo que se le apuesta a estos niveles de literatura. No digo que no se encuentran, pero sí son muy pocos. Así que ha sido un placer esta mañana eh, compartir este tema sobre las escrituras en el mundo antiguo. Cada semana, con ayuda del Eterno, estaremos transmitiendo un programa sobre eh, el, nuestros libros, Todas nuestras investigaciones, tenemos cuatro libros y tenemos tiempo y programa suficiente para ir desarrollando tema con tema. La próxima semana estaremos hablando sobre la autoría en el mundo antiguo. No se pierda. Y también le invitamos a que se suscriba a nuestro canal, un canal que estamos aperturando y estamos tratando de mejorar para eh, tener un mayor impacto educativo. Eh, en YouTube, ¿verdad? Eh, puede buscar, ese canal se llama Sapere de Ciencia Bíblica. Y ahí pues estaremos, habrán programas donde le dedicaremos a un personaje, a Erudito, a su producción literaria, etcétera. Otros serán temáticos, entraremos en el debate, estaremos hablando sobre el apocalipsis y desde, desde ese campo tan general y tan amplio, ¿verdad? Eh, seguiremos replanteando muchas cosas. Así que les invitamos para que nos sigan en esta FAMPE, a través de CADIF, Centro Académico de Investigación Bíblico Teológico, y pues sus comentarios, sus críticas, sus aportes son de gran vitalidad. Nuestro único propósito es contribuir a una educación, ¿verdad?, y hacerlo con un pensamiento crítico. Muchas bendiciones y los espero en una próxima transmisión.